de la empatía eh, acabo de, de leer este libro que se llama La invención de los derechos humanos de Lin Hunt que, de, que trata ella de, de ilustrar cómo, cómo los derechos humanos si no se arraigan en la sensibilidad humana eh, no son eficaces muy teóricamente fundamentados que estén, o por muy este, sentidos que estén por los, por los que lucharon por ellos, si no se generalizan mediante el arte y la literatura, no son apreciados por el demás. Entonces, su tesis es sumamente interesante. Eh, para ello, para ello, este, En voy a exponer brevemente cómo no las pues, reinterpreta los derechos productivos. Después eh, Jacqueline y yo vamos a ver un diálogo de su autoría sobre este tema, muy, muy inteligentemente escrito, y, y después Vamos a, a ver un poquito la, la, la tesis de, de Hunt y vamos a ilustrarla ya aplicada a los derechos colectivos con un ensayo mío, pero que me va a ayudar ya que limba a representarlo sobre nuestra eximia escritora Rosario Castilla. Muy bien. derechos colectivos e intersubjetividad me gustaría empezar con una cita de Habermas que aunque sea malinterpretado es contundente en cuanto a su, a su, pues, su posición, en cuanto a su posición con respecto de los derechos colectivos dice así la cita no se necesita, por tanto, que la coexistencia en igualdad de derechos de los distintos grupos étnicos y sus formas de vida culturales se asegure por medio de derechos colectivos, que llegarían a sobrecargar una teoría de los derechos cortada a la medida de las personas individuales. Incluso si tales derechos de grupo pudieran ser admitidos en un Estado democrático de derecho, no solo serían innecesarios, sino también cuestionables desde un punto de vista normativo. Hasta ahí la cita de Fíjense, dice, no son necesarios los derechos colectivos para garantizar la coexistencia en igualdad de los derechos de distintos grupos étnicos y sus formas de vida cultural. Pues él no dice que, que no haya derechos culturales, que no haya derechos de formas de vida cultural, étnicos. Lo que él no cree es que estos se llegaran a garantizar mediante los derechos colectivos. Creo que eso se ha malinterpretado. Creen que, que Habermas es un este, neoliberal, que Habermas es este, enemigo de, las, de los grupos étnicos, lo cual no es cierto. Lo que sucede es que Habermas tiene ciertas preocupaciones eh, generales que, que trata de aplicar a este específico problema. Bueno, continúo. Si alguien quiere comentar algo, voy pues a hacerlo. Si quiere incluso este, criticar a este Habermas. Bueno, en su momento. Okay. Es claro que para Habermas existe o debe existir la igualdad de derechos de los grupos étnicos y de sus formas culturales. En lo que difiere con los comunitaristas como Tegel es en que esa finalidad no es necesariamente alcanzable mediante los derechos colectivos. Entonces, ¿cómo se alcanzaría? Sería la primera pregunta que nos vendría a la mente. ¿Sería con la ampliación y la generalización de los derechos individuales? Desde mi punto de vista, una mejor interpretación de la posición de Habermas para negar la aceptación de unos derechos colectivos que después tendrían que ser enfrentados con los derechos individuales, es considerar que Habermas replantea la concepción misma de derechos. Replanteando los derechos como lo hace Habermas ya no son necesarios vamos, ni los derechos individuales ni los derechos colectivos ni, ni individuales ni colectivos sino intersubjetivos de ahí viene la idea del título la intersubjetividad los derechos todos son intersubjetivos Dere derechos humanos intersubjetivos ambos, los individuales y los colectivos son derechos intersubjetivos digo enfatizo para que este quede claro esta reducción a un común denominador no no es arbitraria ni es un juego de palabras uno de los propósitos de la teoría general de Habermas es replantear todo el derecho redeterminándolo comunicativamente, redeterminándolo intersubjetivamente. Entonces, aquí va a ser nada más una aplicación a un caso muy particular. La intersubjetividad expresa la verdadera situación humana. La intersubjetividad significa no sólo que la acción social es entre sujetos, sino sobre todo que nos hacemos sujetos mediante otros sujetos, que nos individualizamos, socializando. No somos primeros sujetos y luego entramos en relación con los demás. Es en esta relación intersubjetiva como nos hacemos sujetos. Son los demás los que nos individualizan. Y somos nosotros los que individualizamos a los demás. Pensemos, por ejemplo, en un niño que solo sabe quién es y cómo se llama por medio de sus padres y hermanos. Que solo se individualiza por medio de otros individuos. Inicia su proceso de individualización en su familia después en la escuela en sus juegos en su trabajo etc realmente sufre un proceso de interindividualización no es él mismo sino mediante los otros pero no cualquier otro sino sus otros, los miembros de su familia, de su comunidad, de sus formas de vida y de cultura. Todos nos individualizamos socializándonos, pero no todos nos, nos individualizamos igual, porque no todos nos socializamos igual. Nos individualizamos dentro de nuestras formas culturales de vida como Habermas le llama, dentro de nuestro mundo de la vida. que más al rato voy a explicar. La individualización dentro de las formas culturales de la modernidad es diferente de la individualización dentro de las formas culturales indígenas, por ejemplo. Dice Habermas que todos tenemos derecho a individualizarnos, a personalizarnos, de acuerdo a nuestras propias formas culturales de vida. El que es el derecho es a individualizar, pero dentro de esas formas culturales de vida en las que hemos nacido, crecido y desarrollado. Y por tanto, respetar a que todos tengan derecho a personalizarse de acuerdo a sus propias formas de vida cultural. Eso también es un derecho. Estos derechos de nuestra subjetividad, de nuestra individualidad, de nuestra personalidad, son universales. Es decir, de todos, pero cada quien de acuerdo a su propia forma cultural de vida, a su propio mundo de la vida. No son derechos individuales ni colectivos sino intersubjetivos, interindividuales, interpersonales. Con esta redeterminación intersubjetiva de los derechos humanos, Habermas Haber, resuelve varias antinomias. Primera, la de los derechos individuales y colectivos, como a mí me parece. Claro, tiene ciertos problemas, ¿no? pero a mí se me hace que ya no existe tal antinomia. Existe porque no consideramos que somos objetivos justamente. Esa es la primera antinomia que resuelve más con esta redeterminación del concepto de derechos humanos. Una segunda es la de la universalidad y la particularidad de los derechos humanos. Son universales porque todos tenemos derecho a individualizarnos de acuerdo a nuestras formas de vida son particulares porque es la, la forma de vida la que nos individualiza específicamente a cada uno y todos tenemos que respetar la individualización del otro de acuerdo a su forma de vida e incluso este, eso es lo que sí se puede juridizar y es lo que está juridizado por ejemplo con el castigo de la prohibición de la discriminación y por otro lado una tercera antinomia que resuelve Habermas es la de los derechos civiles y políticos. Es decir, entre democracia y derechos humanos en general. Los derechos políticos también son intersubjetivos. O sea, todo reducido a, a, a los derechos humanos intersubjetivos, parece ser que resuelve pues, todos los problemas. Bueno, aparentemente. Me parece que esto lo aceptaría cualquier comunitarista y cualquier pluralista, aunque no estoy muy seguro de ello. Entonces, ¿por qué tanta dificultad en redeterminar a los derechos colectivos como derechos intersubjetivos? Creo, creo que son varios tipos de dificultad. La primera es que... La individualización que se logra dentro de las formas culturales de vida, de la modernidad, perdón, puede ser contrapuesta a las formas de individualización de las culturas indígenas, por ejemplo. Habernand no habla de culturas indígenas, sino de, de formas culturales de vida diferentes. Entonces puede ser que el individuo que es producido por una forma cultural de vida moderna sea contrapuesto, totalmente diferente, que no sea capaz de convivir con los que sean este, producidos por otras formas culturales de vida. Esa, esa, esa creo que es la gran dificultad. A pesar de haberlas ubicado en un terreno común, con el, en el terreno común de la intersubjetividad, no quiere decir que la comunicación entre ambos vaya a ser necesariamente racional, como lo propone el mismo Haberman. La experiencia histórica demuestra precisamente lo contrario. El diálogo entre ambos tipos de personalidad ha padecido de todas las patologías comunicativas que diagnostica Habermas. La ininteligibilidad, el error, la mentira, y la violencia. Aquí es posible que nos pueda ser de utilidad la distinción hegeliana entre la persona abstracta y el alma viva. Esta también es una interpretación mía de Hegel. Para los que conozcan a Hegel, nosotros a estar de acuerdo. Pero bueno. La escisión entre el derecho y la moral en el mundo moderno ha dado lugar a lo que Hegel llamaba el derecho abstracto y la moral abstracta. El derecho abstracto, por su parte, ha llevado a constituir a la persona abstracta, mientras que la moral instaura el alma de ella. O sea, el derecho abstracto de la modernidad, que es el derecho positivo, Crea una persona abstracta. Individualiza una persona abstracta. Como todos lo somos, somos personas abstractas. ¿Qué es una persona abstracta? Bueno, la abstracción quiere decir que puede ser entendida sin relación con nadie. Es poner aparte, traer aparte. Y así nos considera el derecho humano. Podríamos decir que la, forma, que, la, que la forma, el modelo con que se individualizan los sujetos dentro de las formas culturales de la modernidad es el arquetipo de la persona abstracta. Es decir, la persona abstracta es lo que produce la forma cultural de la modernidad. Y por su parte, la forma, el modelo, como se individualizan los sujetos dentro de las formas culturales indígenas, es el arquetipo del alma bella. De lo que Hegel entiende por alma bella, todo hemos visto que es, se supone que el alma bella es una persona moral, una persona ética. El diálogo entre la persona abstracta, de la modernidad, y el alma bella, no se dificultaría tanto si ambas no tuvieran más que un lenguaje. Pero se da el caso que tienen dos lenguajes. La persona abstracta habla el lenguaje de la libertad, pero también utiliza el lenguaje de la enajenación capitalista. Por un lado quiere la libertad, pero por otro lado también se enajena al mundo capitalista. Claro, que no vale capitalismo. Eso ya se lo y yo. Más. por su parte el alma bella habla el lenguaje de la crítica y de la solidaridad pero también dice un lenguaje de la arbitrariedad el alma bella es solidaria, crítica pero también es arbitraria hay una contradicción en su propia conformación de su personalidad lo mismo que en la persona abstracta. O sea, son contradicciones inmanentes de nuestra forma de ser individualizado. En los diálogos que se entablan entre ambos, se han desarrollado las siguientes dialécticas negativas. La dialéctica negativa, según Hegel, lleva justamente a lo contrario de lo que se propone. Primera, primera dialéctica negativa de este diálogo, infructuoso. Si la crítica del lenguaje del alma bella, el alma bella, no distingue la enajenación con respecto de la libertad en el lenguaje de la persona jurídica abstracta. O sea, considera que todo es pura enajenación y no considera que la libertad del alma abstracta sea algo eh, auténtico. Entonces, dicha crítica le parecerá a esta pura arbitrariedad. O sea, si yo critico el lenguaje de la, de la persona abstracta sin distinguir la libertad de la imaginación, a mí me va a parecer que esa crítica es arbitraria. Esa es la primera dialéctica. La segunda, si la libertad del lenguaje de la persona jurídica abstrae, no distingue la arbitrariedad de la crítica en el lenguaje del alma bella, entonces dicha libertad le parecerá esta únicamente pura imaginación O sea, ven lo que quieren ver en el otro. Nos han enseñado que el capitalismo es pura imaginación, que la libertad solo es una ideología. Igual eh, nos quieren decir que los que protestan y critican son arbitraje. Entonces vemos solo la arbitrariedad. Habermas teme que si se reconocen los derechos culturales como derechos colectivos, se confunden, si confundan ambos, ambos tipos de lenguaje, aunque él no utilice estos términos. Eh, por un lado, que se acepte que los miembros de las comunidades se les limite su libertad para optar por otras formas culturales de vida. Es decir, que impere la arbitrariedad en las comunidades del alma bella del mundo indígena y por otro, que mediante la concesión de estos derechos colectivos se desestabilice el equilibrio del Estado Nacional. Él está pensando, por supuesto, en sus países de Europa, con tanta migración este, de África y de Asia, o sea, ellos sienten que se puede desestabilizar su Estado Nacional. Ambas preocupaciones me parecen justificadas. Pero tal vez para conservar el equilibrio, me parece que Habermas debió tomar en cuenta con mayor énfasis que la confusión de los lenguajes de la persona abstracta en los derechos individuales también ha llevado a la disolución ética de las comunidades indígenas. Premoderna. O sea, en eso no se fija jamás. Que el lenguaje de la imaginación de la persona abstracta, del mundo capitalista, con todo lo que implica de coordinación y de acción, ha disuelto, ha contribuido a disolver la eticidad de las comunidades ancestrales. Y también ha llevado a la imaginación extrema de las propias personas abstractas en la sociedad basta pensar en el consumismo desenfrenado de que somos víctimas o pues sea aquí Habermas no es equilibrado él dice que él teme que, que si se reconocen los derechos de los colectivos pudiera pre prevalecer la arbitrariedad tanto al interior de las comunidades como en su relación con el Estado Nacional. Pero no se fija que, o no lo dice, o no lo enfatiza, creo que sí menciona por ahí algún, pero no, no, lo, no lo expresa así, con la misma contundencia, que es el lenguaje de la, de la enajenación la, lo, la que ha disuelto, y la que sigue haciendo a, este, a las comunidades, y la que ha llevado justamente al extremo, de nuestra enajenación. Por todo lo anterior, me parece que la redeterminación de los derechos humanos como derechos humanos intersubjetivos puede permitir distinguir los distintos lenguajes de los arquetipos con que se individualiza cada forma de vida cultural, y no confundir la libertad con la enajenación de la persona abstracta y la crítica de la solidaridad con la mitad del alma bella. De Me parece, sin embargo, que Habermas no lo logra de todo. Tal vez, tal vez porque no siente empatía con los derechos culturales civiles, o sea, no los con nosotros podemos seguir a Habermas hasta donde les parece que tiene razón. Pero es explicable, ¿no? Le comentaba ya que, que habría que mandarle a Habermas la novela esta de, de Rosario Castellano, la que vamos a, a comentar enseguida. Hay otra contradicción en Habermas que, que me parece que es importante señalar, él dice en, en otros contextos que la acción comunicativa, es decir, ya la acción de la, intersub, la, la intersubjetividad en acción, este, es muy débil si no se ancla en la forma jurídica. De ahí, de ahí que debe, debe ser la finalidad de la acción comunicativa transformar al derecho y es así entonces como él quiere que con la pura intersubjetividad con la pura intersubjetividad de las comunidades se pueda garantizar su derecho a la igualdad intercultural creo que esta es una, una contradicción que haber ni siquiera ha notado lo cual no quiere decir que, que su concepción sea desechable eh, podemos establecer un diálogo con él de una manera productivo y bastante empatic. Bueno, ese es el resumen de lo que preparé de esta primera parte. Si alguien llega a hacer preguntas, comentarios, críticas, incluso insultos, <risa> <risa> lo digo porque una vez discutiendo este tema de con una exalumna allá del agua, pues eso un tizón trabajado porque era muy, muy indigenista y le digo mira ya ves ahí está pero bueno espero que no entonces si quieren algún comentario alguna pregunta sí a mí me está la parte de la decepción inicial acerca de esta trata este intento de gracias de explicar esta. El inicio hasta donde el autor trata de explicar en esta alternativa de la intersubjetividad me parece genial, teóricamente. Encontraría muy a mi experiencia o vivencia con, con pueblos originarios entender qué entiende él, o sea, cómo entiende él el alma es un asunto sumamente complejo hablar de alma, ¿verdad? y tratar de explicar en dos mundos tan diferentes como es el mundo occidental con las culturas de este continente un concepto tan nuevamente digo tan complejo porque está hablando en singular. Y hay una característica uh, que permea mucho en los pueblos originarios, que es la pluralidad. O sea, no estamos hablando del alma, sino de las almas. No, trabajo con pueblos mayas y generalmente no es la concepción de una única alma. Entonces ahí hay un, una complejidad aún mayor para este diálogo, ¿no? me parece genial desde la subjetividad, porque creo que va más allá de una cuestión meramente racional, pero me toparía con esta dificultad, eh, sin embargo, esta visión del alma bella, que bueno, me parece casi poético la, la denominación, eh, pero tiene mucho desierto en los pueblos originarios, que... Es todo lo contrario de lo que pensamos los occidentales de pienso y luego existo y ellos al revés. Para ellos lo que funciona es existo y luego pienso. Entonces esto relaciona lo que es el alma, le veo mucha dificultad porque es una multiplicidad, no es una sola. De todas maneras creo que Javier Lof nos aporta mucho para repensar cosas que creíamos que habíamos entendido y hoy me doy cuenta que no las había entendido. Gracias. Bueno, es, esa idea del de alma bella, el de Hegel, yo lo empalmo con Habermas porque pues, son los autores que, que no me dejan dormir. Donde... <risa> Pero este cuando Hegel habla del de alma bella, se está refiriendo a un arquetipo, Pero... no a un alma. Un arquetipo como tipo platónico. Y bueno, usted acaba de decir que.